Hola muy buena gente de youtube cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez después de hace varios días que creo que no subí nada y bueno por fin ya estamos en una nueva video reacción Y esta nueva se tratará bueno de un youtube hispano nuevo que se llama YouTube hispano es Breaking Bad Bunny Breaking Bad Bunny ok de Juan Pooper Y ok acá dice este PUT puede ser usado para el cola de la Sierra. Ah, organizar por Ah, kawaii. ah sí, sí, Había visto el video así que hace un cola. Y bueno, no sabía al principio que yo reaccioné a Iluminatus y bueno era el cola de la Sierra. Vas a juntar varios pues para en un solo video va a ser muy largo. Y ok. Vamos a reaccionar a este pequeño fragmento, ¿no? Y tú a 5 minutos y a ver qué qué cosas, de verdad y como eh, su edición obviamente vamos a reaccionar acá y vamos a ver así que, sin más preámbulos vamos a reaccionar y... ok azúcar, jarabe de maíz y mierda. mierda ¿cómo puede algo tan simple ser tan gracioso? eso es <risa> asqueroso Francis para sí, un negro, ¿sí? ok para mí, el dulce sabor de tus besos es el alimento perfecto ¿Qué? Y podría comerme 100 mm. Claro que no, <risa> jefe, no Yo creo que ni siento. quieres cerrar el culo? ¿Eh? Me he sentado cien veces en una torta Mientras dicen y dicen que podrían comer 100 chotos El comer <risa> <piso> <risa> no Y dicen que podrían comer 100 chotos el comismo no, no funciona. Eres un divo. idiota si crees lo contrario. Eric, la ah. <ríe> un si digo que puedo comer 100 como en la puedes tomarlo como un verdadero Pero, ah, suicidio. Sí. Y artificial. no hay necesidad de recurrir al tema de que se te tachan el carbón en las duchas. <ríe> ¿Eh? Yes no, maybe. I don't know. Baby la vida un a, pues, Cierra la puta ¿Qué está pasando? Okay, Presión okay. positiva ah. ¿Positivo qué? El, El embarazo de me Dios, me está matando Deja de comportarte como una, una perra Demonios Cátate, <risa> ¿Qué? Hubo Bo. una contaminación Espera, ¿deberíamos usar nanas. No, no, la base de virus Ha sido actualizada ¿Qué? ¿Qué demonios es? Esto es... 5 5 ¡Orate! ¡Me asustaste! Casi me orino. Cuando dijiste contaminación, pensé en el coronavirus o, o algo así. <risa> es una <risa> enfermedad del canal Discovery en el que te acertas, te la metes por el ano. Gracias, ya sé no. que es el ébola. ¿Qué? Dime, ¿qué podría hacer un virus te... del occidente africano en nuestro ano? ¿eh? Entonces, estás jugando y en tu mundo. Soy el tóxico. Ok. me escucha. Épicas fundas para tu pistola. Protector para tu escala. juguetes. Para tu puta madre. Todo por un... No mames. José puta. Amigos. Ustedes me han visto grabar en rumbos como Tepito, Garibaldi, Te El Pito, El Mercadona Y siempre recibo comentarios que dicen Hey Luis no te quieras pasar de pendejo carnal Y en efecto me pasé del pendejo carnal Hace solo unas horas estaba con una pijada siendo apuntada a mi cara Mientras escuchaba un temazo de lengua crónica XD cuando vives bajándote, es muy difícil hacer amigos. Y sí, creo Bye. que perdí el control. bueno, no, tengo que acotarte. Está bien. No. Oye, en mi primer año comí 3 kilos y medio de carne humana. Creo que sé lo que mi cuerpo puede aceptar. No estamos hablando de humanos, Francis. Estamos hablando de puros furros. La tanda no servirá para nada si no limpiamos el contaminante. Estamos haciendo dos no naves espaciales no haremos nunca carajo ¿no? hasta que te quites la ropa no voy a exponer <risa> este al aire y a la <risa> desmonetizas la ropa no voy a exponer este al aire y a la Nación. punto Puta. puedes dejar que me encargue de estos os o puedes dejar que <risa> me encargue de estos as no quiero que más nadie me hable de eso <risa> Ya me canso, esos chistes ya me aniquilan, pero los me que que me que Mira mi huevo ¿Podemos acaso convertir esto que originalmente estaba en el culo de una gallina en cocaína Que nos puede garantizar horas de diversión? <risa> de los creadores de Luisillo el chileno Adiós hueones! Luisillo Luis probador de pijas Hoy amigos míos jugaremos por primera vez Fortnite Llega ahora con ustedes Luisito el traficante Pásenle al laboratorio que es una cocina Ok, es una cocina, soy un químico feminista Espero no haber ofendido a nadie con esto He notado diversas cosas en la manera de hablar Me llama la atención que agregan el po después de diversas palabras Dicen mucho sipo, yapo, te guapo ¡Qué tonazo! ¿De qué otra manera aplicarías el po? Te Verga si yo tengo que <greso> No No me comí el cerebro No me comí Now Say my ¡No tenemos! ¡Tenemos a los en exclusiva! Luisito, ¿Qué nos puedes decir? ¡Unas palabras para el noticiero? Y a los giles les doy cara Y, ¿Y así vas? fue como el célebre criminal Luisito, el rey putito, <risa> fue atrapado y encarcelado <risa> por el coño de tu madre. Ah, parece que este puti hispano solo resiste 96 de mangas ah. ah, ok, a ver Parece que este puti hispano solo resiste 96 de mangas Ah, limitado, ah, ok, que fue yo, yo fui bloqueado, Más No importa eh y bueno si sí. youtube no monetiza muy poco digo ok si sí está buenado es mejor dicho está muy bueno seguro se me quedó pegado esta frase juguetes que la... y ok demasiada referencia y cosas lógicamente <risa> agarrar la edición de 10 creo que un próximo de colar de la ciencia o de otro vídeo de, de ese no colar capaz de no de doctor house eh, eso es más que obvio no pero acá todavía no pusieron y bueno va a estar lo bueno como lo junte este y el iluminato son el colar de, de cap en el día que salga obviamente creo que en julio ¿no? y quizá ya reaccionemos ese completo otro día no y bueno, ¿qué más puedo agregar? La verdad esta es muy buena parte del sitio como Esto de Feministas cancelados. No queda de Bad Bunny si también los bastante salpado Y bueno, esta de noticiero va a estar bastante mal. Y bueno, vamos a dejar acá con esta imagen de mi yendo a la cárcel. Y bueno yo, bueno, yo creo que me despido, creo que hasta acá ha sido el video de hoy. Si te ha entretenido tanto como a mí es este video, bueno, si te ha gustado, puedes darle una me gusteada puedes suscribirte a este canal para más reacciones y videos, eventos y todo y bueno sé en mis redes sociales si tenéis ganas tengo twitter instagram facebook. facebook me lo cree pero capaz algún día lo use si alguno tiene Facebook puede seguirme ahí no sé otro día lo uso no uso mucho en las redes sociales ahora y bueno creo que esto ha sido hoy bueno ya dije no y compartir suscríbete dale me gusta y bueno, yo me despido hasta acá, soy yo soy Ultime y nos vemos en un próximo video. Bye, chao, adiós.